Hola gente, estamos aquí con un nuevo video de reacción. Vamos a seguir con el canal de eh, Eco Imágenes, que vamos a reaccionar a la historia de Carnage, así que me interesó la miniatura, así que vamos a ver esto y a qué contiene. ¿eh? Este video ha sido no, no, solo más de 10 minutos, así que. Creado en colaboración con Marvel Fandom Wiki. Para más información checa el link abajo en la descripción. Ah. Historia. Nacimiento. Okay. Después de una batalla con Styx, donde se presume que el simbionte Venom está muerto, su antiguo anfitrión Eddie Brock fue encarcelado en una prisión para humanos normales. Su compañero de celda era Cletus Cassidy, un asesino psicótico que cumplía 11 décadas perpetuas consecutivas. Falta acá de loco en Rikers Island con quien desarrolló una relación antagónica. Sin embargo, el simbionte Venom no estaba muerto, simplemente incapaz de Después de que se recuperó, buscó a Eddie y se volvió a unir con él. Venom partió para reanudar su búsqueda de venganza contra Spider-Man. Sin embargo, el simbionte Venom había estado a punto de aparecer como respuesta a Thanos buscando las gemas del infinito y dejó atrás a su descendencia la 999 de su linaje. El simbionte recién nacido buscó al anfitrión disponible más cercano agarrándose a Casady y entrando en su cuerpo a través de un corte en su mano donde se amalgamó con su sangre. Transformado en un monstruo negro y rojo, Casady se autodenominó Carnage y se embarcó en una matanza de meses dejando el mensaje Reglas de Carnage escrito con sangre en las escenas de cada asesinato que cometía. Gracias salvaje. Finalmente Carnage luchó contra Spider-Man y el trepamuros fue derrotado Al darse cuenta de que Carnage era otro villano con poder simbiótico Spider-Man reclutó la ayuda de Venom que se había retirado a una isla para derrotar a Carnage Después de conseguir la ayuda de Venom contra Carnage Spider-Man luego usó ruidos fuertes en un intento de derrotar tanto al padre como a la descendencia Matanza máxima el simbionte Carnage aparentemente fue asesinado, <risa> aunque finalmente se reveló que el simbionte se había integrado en la sangre de su anfitrión, alterando su fisiología y metabolismo. Como resultado, Cassidy podía generar una copia de su simbionte a partir de su sangre cada vez que estaba expuesta al aire libre. Carnage se asoció con Shrek, el doppelganger de Spider-Man, y más tarde con otros villanos... Está muy bueno Para entender una ola de asesinatos por toda Nueva York. Finalmente fueron detenidos por Spider-Man, Venom y un equipo de otros superhéroes. Planeta de los Simbiontes. Después de una confrontación con Venom, Cletus fingió estar en coma durante algún tiempo. Cuando uno de los simbiontes invasores convocados accidentalmente a la Tierra por el grito primordial del simbionte Venom vino tras él, Cletus lo engañó para que liberara el simbionte Carnage de su torrente sanguíneo y lo absorbió. Al darse cuenta de que era más fuerte que antes, Carnage comenzó a absorber a los otros simbiontes, creciendo a tamaños gigantescos en el proceso. Fue derribado por los esfuerzos combinados de Spider-Man, Scarlet Spider y Venom, cuyo simbionte gritó aún más fuerte para hacer que todos los simbiontes adicionales se suicidaran. Problemas de sucesión el simbionte aparentemente fue asesinado para siempre, cuando Venom, en un intento de acabar con la amenaza de Carnage de una vez por todas, arrancó el simbionte del cuerpo de Cletus y lo devoró. Sí. Ah, como la película, de ahí se sacó. Carnage de una vez por todas, arrancó el simbionte del cuerpo de Cletus y lo devoró. Sin embargo, los restos del simbionte que permanecieron dentro de Cletus lo obligaron a viajar a la zona negativa. Siempre quedan pedacitos o algo así en el torte sanguíneo o bien, algo había bien adentro como excusa, ¿no? Donde para, encontró un simbiótico idéntico encarcelado en una cápsula y unido a ella para convertirse en Carnage una vez más. Este segundo simbionte aparentemente fue asimilado por los restos del original en el torrente sanguíneo de Cletus, Ya que cuando el simbionte dio a luz a Toxin, Venom afirmó que el engendro era su nieto y Klaw luego afirmó que el simbionte era es hijo? <risa> el mismo engendrado por Venom, otros anfitriones. A pesar a de que el vínculo entre el simbionte Carnage y su anfitrión es lo suficientemente fuerte como para hacer casi imposible separarlos por la fuerza, ha dejado a Kasady varias veces para encontrar anfitriones más poderosos y perseguir sus propios objetivos. Se ha unido a John Jameson, Spider-Man formando Spider Carnage y Silver Surfer formando Carnage Cosmic, pero cada vez regresa a Kasady. Klo teorizó que su motivo para hacerlo era volverse más poderoso con cada anfitrión posterior y moldear a Kasady en un anfitrión ideal. Finalmente, el simbionte y Kasady encontraron uh, su buen final, este. mientras escapaban de The Raft, una prisión para personas con superpoderes. Carnage fue enviado al espacio por el Sentry y fue partido por la mitad, pero el simbionte sobrevivió quedando inactivo y, y fue momento me sorprendió ese cuando lo leí por primera vez partido por la mitad pero el simbionte sobrevivió quedando inactivo y poniendo a Cletus en coma Carnage fue devuelto a la tierra después de ser eso ese arte no, no me gusta mucho no sé me gusta el, el, lo normal ante yo este, este dibujo así medio no sé, es muy, es muy raro para mí. No, nunca me gustó. No, ese estilo no, no me gusta. Encontrado por Michael Hall, quien extrajo el simbionte de Cletus y lo usó para crear prótesis y supersoldados, manteniéndolo al deje. También hay unas partes donde no se entiende un carajo no Que sé. se alimentara de los poderes que inducen al odio de Shrek Como la batalla El de Transformers medio confuso control de La prótesis derivada del simbionte del Dr. Tanis Nieves Se unió a ella y fue a la sede de Hall Corporation Después de no poder convencerla de que se uniera voluntariamente a él Se separó de ella para reunirse con Kletus Kasady A quien le había dado prótesis de piernas Carnage luchó contra Iron Man y Spider-Man utilizando la nueva habilidad de simbionte para controlar vástagos de sí mismo para matar y asimilar a los simbiontes cyborg de los superguardias de Hall, los Iron Rangers. Se reveló que la prótesis de nieve de los super... oh, Carnage ahí absorbió a, a los robots esto que a los soldados con armadura de simbionte y, y ah lo hizo pelota lo hizo lo hizo hosta seguramente porque si se unió a Carlos. chau fuiste los soldados, actual, ¿no? Los Iron Rangers. Se reveló que la prótesis de nieves era un nuevo engendro de Carnage que la convirtió en un nuevo simbionte llamado Scorn. Scorn obligó a Shrek a usar su ataque sónico para debilitar a Carnage, quien se reveló que ya había escapado con Doppelganger. Carnage USA. Bajo la dirección uh, del simbionte, Cletus viajó a doverton Colorado, devorando el ganado de un matadero para proporcionarle biomasa adicional. Posteriormente, Carnage infectó a la población con Basta. Vaya un momento, medio traumatizante, eh. Si sí, acá veo un bebé infectado por Carnage infectando al, al niño este. ¿eh? ...del simbionte, proclamando que la ciudad sería la nueva capital de un nuevo estado soberano de simbiontes. Cuando los Vengadores llegaron para detenerlo mm. Kletus infectó al Capitán América Hawkeye, la Mole y Wolverine con los vástagos del simbionte Carnage, dejando que Spider-Man sea el único héroe que queda en pie. Después de que Scorn usó un arma sónica para separar a Oye, Kletus de Venom, del simbionte Carnage, también afectó a Venom y dejó a Kletus contra un Flash Thompson inválido Los dos simbiontes rebeldes comenzaron a pelear usando animales El simbionte Carnage se apoderó de un zoológico de animales fugitivos. Después de que el simbionte Carnage fue derrotado, Scorn capturó su biomasa restante, mientras que Cletus fue detenido en un Quinjet. Minimum Carnage cuando Cletus fue puesto bajo custodia en la montaña Thunderbolts, la biomasa del simbionte en su persona fue destruida, aunque usó los rastros de sí mismo en su sangre y ADN para regenerarse. Cassidy fue contactado por seres del microverso, quienes lograron ver dentro de su mente y ofrecerle un trato. Le darían el microverso para conseguir un universo completamente nuevo para matar a cambio de sus servicios. Después de escapar al Centro Espacial Lyndon B. Johnson en texas carnage y sus nuevos aliados utilizaron nueva tecnología para escapar al microverso incluso después de que scarlet spider intentó detenerlos el agente venom que lo estaba rastreando y scarlet spider siguieron a carnage al microverso donde traicionó a sus aliados que querían llevarlo a su maestro Marquis. Ellos Martín, le hizo crear un ejército de ellos cuando luchaba contra una, una parte, ¿no? spider el ejército de marqués Radu apareció y tomó prisionero a Carnage junto con Venom, quien fue capturado junto con sus aliados, la Fuerza Enigma, en otro lugar. Los simbiontes de Venom y Carnage fueron replicados y fusionados con un banco de cuerpos para crear un poderoso ejército que destruiría el microverso. Carnage tomó el control del ejército simbiótico y lo usó para escapar al universo regular, donde finalmente fue derrotado por los esfuerzos combinados de Venom y Scarlet Spider Y un arma especial que les dio la Enigma Force Después de ser lobotomizado por... Mm, ahí Scarlet Spider lo apuñaló dañando el cerebro de, de casi eh los aguijones de Scarlet Spider Cletus quedó en un estado catatónico Con el simbionte asumiendo El control total de su cuerpo Aunque fue puesto bajo custodia Una vez más y sedado Superior Carnage Mientras no Kletus mucho. estaba en un estado catatónico El simbionte tomó el control total Sobre su cuerpo, pero no tenía Ninguna inteligencia y en cambio Arrasó devorando a todos los que En Oh, peor que nunca, no está ahora. Cuando no estaba sometido, el mago y Clo liberaron a Carnage de la prisión. El mago con la intención de controlar mentalmente a Kletus para que se convierta en su aliado. Después de varios intentos fallidos debido al daño cerebral de Kletus, decidió transferir el simbionte al doctor Carl Malus, alguien a quien podía controlar. El simbionte estaba enfurecido por haber sido separado de Kletus y solo el tenue control del mago sobre Malus lo mantenía a raya. Con su nuevo Superior Carnage, el mago y Klob en el ayuntamiento solo para encontrar encontrar a Superior Spider-Man esperándolos. Durante la batalla, el mago perdió el control sobre Carnage... ...y el simbionte ganó el control total sobre Malus. Carnage procedió a apuñalar a Claw con una hoja de vibranium... ...pero esto provocó una explosión masiva que separó al simbionte de Malus. El simbionte se unió al mago y devoró a Malus... ...y Spider-Man decidió que podía usarla. El simbionte se unió al mago y devoró a Malus. Eh, me acuerdo... Me arranco así de ahí, también superior Carnage 2013 <ríe> yo le conté así rápido, ¿no? Eh, bueno, el simbiote se abone a, al mago Y bueno, al doctor Carnage lo mata, lo devora Pero en, en los diálogos ahí, no sé si suena un poco controversial no sé, pero es así. Eh, Spyro le dice al doctor a que es inválido, porque es inválido no le anda las piernas. Y dice, corre, corre, estúpido. Correr, ni siquiera puedo caminar. Y el mago, convertido en carne, dijo, ya me te des hasta los huevos con eso. <risa> y lo agarra y dice, ¿qué tal si te, ah, sí. tal si te arrancamos esas malditas piernas? <risa> y lo mate así. Yo no sé si a un inválido joven o un chico o algo así le gustaría leer eso, ¿eh? No, no sé. Spider-Man decidió que podía usar la preferencia del simbionte por Cletus para hacer que el al mago al llevar a Kasady a la escena y contener al extraterrestre antes de que pudiera fusionarse con su anfitrión original. Sin embargo, la misión falló y Cletus se convirtió en Carnage una vez más, ya que las vez? máquinas Spider-Links no pudieron contener al simbionte. Carnage arrasó la escena hasta que Klaue, cuyo cuerpo sónico se había dispersado, logró redirigir el rayo a Carnage y separarlo de Cletus. Ambos seres fueron puestos bajo custodia por separado. Sin que Spider-Man lo supiera, la unión del simbionte con Cletus arregló el cerebro del villano, que ahora ya no estaba lobotomizado. Carnage y el simbionte con Cletus arregló el cerebro del villano que ahora Carnage ya no estaba lobotomizado. Superior Spider-Man envió una muestra del simbionte esterilizada químicamente a los laboratorios Morse, mientras Kletus fue encarcelado en la penitenciaría Kramer, donde fue reintroducido en la población en general como un prisionero modelo. Cuando Kletus fue apuñalado por un prisionero contratado por su psicólogo Dr. Jenner, quien quería convertirse en el nuevo anfitrión del simbionte Carnage, el cuerpo principal del simbionte se debilitó y pereció. Una parte de la muestra enviada a los laboratorios Morse escapó y saltó de anfitrión en anfitrión, rejuveneciéndolos, consumiéndolos de adentro hacia afuera hasta llegar a la prisión. El simbionte rechazó con vehemencia la solicitud de Jenner y se unió al cadáver de Cletus, resucitándolo y convirtiéndose en Carnage una vez más, mágicamente alterado. Después de que la sangre de Cletus, que contiene su biomasa, se derrama sobre las páginas del Dark Holt, el simbionte Carnage fue alterado por la magia sobrenatural. Como resultado... Ah, esa su... ya, ya no le, lo leí más, allá. creo que hasta superior, y después superior creo que pelea con Deadpool, y ahí no, no seguí más, <ríe> leyendo con Carnage eso. fue alterado por la magia sobrenatural. Como resultado, cambió su vulnerabilidad a los sonidos por la debilidad a la magia catónica y obtuvo una versión alterada de su antigua habilidad para controlar a otros al infectarlos con ramificaciones de sí mismo. El aumento sobrenatural del simbionte fue explotado cuando Victoria Montesi usó el Darkhold para despojarlo de Kletus, quien posteriormente fue puesto bajo custodia. A pesar de estar separado de Cletus Casadi, los rastros del simbionte Carnage Permanecieron en su sangre e intentó, sin éxito, evitar que un nuevo simbionte se uniera a él. A pesar de las preocupaciones de que estos restos de rastros tendrían que ser extraídos, el nuevo simbionte logró superarlos y unirse a Klaus ¿Ah? y posteriormente fue consumido para dar lugar a Poison Carnage. El ascenso del Duende Rojo. Después del colapso ah, de el S.H.I.E.L.D., se... el simbionte... La Macy Spire 700. Ah, perdón, qué boludo, 800, perdón. <risa> Quizás lo meta en la parte para ¿no? editarlo. que no haya 700. Carnage <risa> fue asegurado en Lockbox, una bóveda privada en el fondo del océano Atlántico. Los agentes Crane y Coleman se infiltraron en Lockbox y robaron el simbionte y se lo entregaron a su empleador Norman Osborn. Después de recibir el simbionte, Osborne se unió a él para convertirse en el nuevo Carnage, esperando que fuera la clave para recuperar su personalidad. De de perde. Si bien el simbionte inicialmente tomó el control de él, Norman se ofreció a enseñarle formas más matizadas y sádicas de matar, una oferta que el simbionte aceptó con entusiasmo. El simbionte entregó el control a su nuevo anfitrión restaurando su apariencia y purgando su cuerpo de los nánitos que le impedían aumentar con la forma de Goblin. Osborn usó el simbionte para matar a Phil Urich y después de fingir estar mortalmente herido en una revancha contra Spider-Man como el Duende Verde, Dio a conocer a su nuevo compañero transformándose en el monstruoso Duende Rojo. Osborne usó el simbionte con gran efecto, incapacitando a los aliados y seres queridos de Spider-Man y uniendo una parte a su nieto Normie Osborne para convertirlo en el Goblin Child. Cuando Spider-Man se burló de él diciendo que Carnage, Cletus Casadi, obtendría el crédito por su muerte, Osborne arrancó el simbionte y Spider-Man lo inmoló cuando intentó volver a unirse a él. Estar en contacto con el simbionte en el momento de su muerte destruyó la psique de Osborne, haciéndole creer que él era Cletus Casadi y que Spider-Man era Norman Osborne. La parte del simbionte oh, Carnage que estaba unido a un fue posteriormente extraída por Alchemax y secretamente colocada en contención en un lugar seguro para ser estudiada, aunque no toda fue eliminada. Carnicería absoluta Tras la muerte de Poison Queen, Poison Carnage pereció y su simbionte consumido se desintegró. Cuando Cletus fue arrastrado a la atmósfera de la Tierra, los restos del simbionte Carnage original en su cuerpo emergieron e intentaron usar su aumento que le dio el Darkhold para protegerlo, pero fue incinerado por el plasma de reentrada y pasó. ¡A la varios de los códices del simbionte Carnage fueron extraídos en la máquina SCITHE y fueron fusionados con códices tomáticos. Ahí ya no leí más cómics, ya, ahí ya no entiendo un carajo que está pasando, pero ya viendo... ...de muchos otros simbiontes, mientras se unían a Eddie Brock para formar un simbionte Gestalt. Al final, cletus fue asesinado por Eddie Brock y tanto ¿Ah? el Kren del Carnage como los simbiontes Gestálicos fueron absorbidos por el simbionte Venom. Si, si, se... <coughs> pero, eh, si se da este año... Ah, ¿qué y Carnage está muerto. Pero capaz de unos años volverá, así que... Más seguro, ¿no? O pues ya volvió, yo qué sé. <ríe> ok, pero peor, no, nah, no, no tiene última aparición, así que nada, sigue vivo todavía <risa> Ok, me gustó el video Está ok Y bueno gente, creo que hasta acá dejaremos el video Si te gustó, ya sabes me gustea, Por compartir el video, por suscribirte al canal Dejaré el video de... con imágenes de abajo en la descripción Porque también algo ah, no, veo resfriado Que mi moco parece que sale como agua Y bueno, <risa> dejaré el video de abajo en la descripción Yo me despido hasta acá, soy Jose Ultimate Y nos vemos la próxima, bye, chao, adiós, bye, bye, bye. bye.